Introducción a la formulación inorgánica Lo primero que vamos a ver es qué es una fórmula química Una fórmula química como esta del ácido sulfúrico es una combinación de números y letras en la que las letras representan elementos químicos y los números indican el número de veces que aparece cada elemento químico en la fórmula. Las fórmulas químicas tienen dos partes, una que se hace por referencia al catión y otra al anión. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, el sodio es el catión y el cloro es el anión. Sin embargo, en el nombre aparecen intercambiadas. Así, es cloruro de sodio. Veamos ahora qué condiciones cumplen cationes y aniones en una fórmula química. Vamos a estudiar el óxido de sodio. La carga que tiene cada ion que forma el compuesto, porque lo concebimos como un compuesto con enlace iónico, se denomina número de oxidación. Así para el sodio, por pertenecer al grupo 1, el número de oxidación es más 1. Y el oxígeno es menos 2. Las cargas positivas y las negativas de ese compuesto tienen que sumar cero. Es decir, tiene que haber una carga eléctrica neutra en el conjunto del compuesto. Por lo tanto, debería, en este caso deberemos tener... Contar con dos iones sodio para tener dos cargas positivas y que sean iguales a las que tienen las cargas negativas que tiene un solo átomo de oxígeno. Vamos a ver otro caso en general. Consideremos un compuesto formado por dos elementos, el elemento A y el elemento B. Cada uno de estos elementos tiene una carga. En el caso del cation, o, eh, ion positivo, la carga la representaríamos por Q+. más Y Q- menos la carga del anión. Como hemos visto, el total de cargas tiene que ser cero. Por lo tanto, para, debemos calcular un número tal que sea el mínimo común múltiplo del número de cargas. Estos números serían n, un número por q más, y otro número diferente por q menos. De tal forma que para calcular el número de átomos de A, dividiremos... El mínimo es un múltiplo entre el número de oxidación y obtendremos el subíndice. E, operando de la misma manera obtendremos el subíndice de B. Así la fórmula quedaría a N B M.